Mira, este, atención 911, a ver si puede ayudar a esa gente, dice que están tirados en el pavimento. Muy bien, entonces yo decía en 49%, es decir 78 municipios, de 158, ganó el PRM. En los distritos, esta tarde, eso varió, un poquito más, consiguió el PRM, 105 distritos municipales para el PRM y unos 103 para el PLD. Lo que le está diciendo a ustedes que hay una proporción también de un 46% a un 43%. ¿Cuál es la lectura de todo eso y el informe que le vamos a poner de último minuto ahora? Que terminó la hegemonía del PLD. Que no ganaron el 70% de lo que ellos entendían y que hubo una reacción de un pueblo que le está dando un ensayo, dicen los muchachos, que le está presentando el, el tráiler de la película de lo que podría ser ahora en mayo lo congresual y presidencial. Y que sí va a influir, porque hay un espíritu de alegría entre los PRMistas, porque los municipios principales del país los ganó el PRM. Este fue uno de ellos. Nosotros hicimos aquí, ¿cuántos sondeos? Ocho, y los ocho lo ganó Siquio. Sí, y me decían los que me llamaban los críticos, ¡Ah, pero que esos son sondeos! Le eso describe una realidad del momento. Y son sondeos. Y los datos salen de la gente. Ahí está. Todo obedeció prácticamente a como lo dijimos. Y así mismo en los principales. Eh, todo el mundo sabe ya que la hija de Hipólito Mejía, Carolina Mejía, venció allá y que de los cuatro santo Domingos que hay, el PRM venció en tres. Solamente permaneció en la Plaza de Santiago. Era difícil ganarle a Abel Martínez, porque hizo un extraordinario trabajo y los datos dicen que él va a continuar. Entonces, miren, les voy a decir, ¿quiénes ganaron? ¿Cuáles son los municipios que ganaron? Aquí están. Altamira, Adalberto Martínez, con un 56%. Castillo, Juan Maluca con un 55%. Cayetano Hermosén, ganó, ganó Marino... Emilio con 55.49 Sábala de la Mar Samuel Taveras Tiburcio con un 55 Los Hidalgos, ahí ganó Héctor Francisco Con un 54 Pueblo Viejo, ganó Víctor Figuereo Con un 54 En Quisqueya, Richard Montilla Mejía, con un 23 Rancho Arriba Alcedo de los Santos con un 47 Villa Bisonona Barrete, Tito Tejada con un 47 Villa Tapia pues Roger de León con un 39, en Baitoa Bernardo López con un 49, Comendador Julio Altagracia con un 38, el Seibo, Leo Francis Zorrilla con un 51, el Valle José Peguero Sosa con un 57, Estebanía, Manuel Matos con un 54, el Guarícano Germánia González, Guayacanes, Noel Cedeño con un 39, Guaymate, y Belice Méndez con un 55. Atomayor, Amado de la Cruz con un 48. Piedra Blanca, Radamés con un 51. Miches, Luz María con un 55. Monción, Joselito, Amado del Norte, Benjamín Peña con un 50. Las Charcas con un 56. Brenny Fontañez, Las Yayas de Villajama, eso es Carmelia Martínez. Monteplata, Altagracia Herrera con un 41. Inagua. Pues Junior Peralta con un 44%. El PLD y Aliado ganaron en Boca Chica, llevan la, la delantera en Cevico, eh, Presbiterio Lora Primo con un 50%, Polo Danilza Cuevas en 75%, y Sabana Iglesia, Profesor Rodolfo Reyes, el listado, y los partidos ganadores que le estamos dando del PLD ahora y sus aliados. Eh, San Gregorio de Nigua, Jorge Luis Carela. En Tabara Arriba, Joel Beltré, Villa Montellano, ahí está pues Chinos Rojas, El Cercado, Fantino, Los Cacao, Los Llanos, Dovalle, Juan de Herrera, Juan Santiago, Las Guaranas, Papirrecio, Mata de Farfán, José de la Cruz, La Mata de Santa Cruz. Y el PRD le fue muy bien a Miguel Vargas Maldonado. En Consuelo, Juan Vargas Padilla con un 30 y en Melle, Carlos Batista. Vamos a ver lo que dice ahí. Adelante, señor director, ponga. El audio. Yo le leí a ustedes, la cantidad de votación se lo va dando, están en sus pantallas. Ya el resultado fue el que yo le leí, le acabo de leer ahora a ustedes. Son los resultados municipales. Muy bien. ¿Cuál es la lectura final de todo esto? Le salió el tiro por la culata. Y hay un pueblo que lo está desplazando. Lugares hegemónicos como Higüey, la hija de Amable. Ya se acabó esa cuestión. Y la pela que le habían dado en las últimas elecciones. A nivel municipal. Se acabó esa hegemonía. En muchos lugares, en los principales del país. Y voy a recordar las palabras de Danilo Medina. Para que ustedes vean que lo que él dijo ahí se cumplió como una sentencia pero en su contra. Vamos a ver. Y el cuento es, el nuevo cuento es que lo que pasa en febrero no tiene nada que ver en mayo. Así, que se inventen la explicación que le van a dar a su gente cuando los votos no les favorezcan en las próximas elecciones. Las elecciones de febrero son la antesala de la victoria de mayo. El que gana en febrero se pone a la puerta de la victoria en el mes de mayo. Y el cuento es, el nuevo cuento es... Ahí está, ya estoy repitiendo. Que lo que pasa en febrero, entonces, ahí está el cuento le salió y el pueblo produjo una reacción en cadena al Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. El trabajo que hizo Leonel, hay que reconocerlo de manera insistente, de manera incisiva, todo el andamiaje que se armó en contra de esto, a pesar de todo esto, el pueblo dio un ejemplo de civismo. Muy pocas cositas pasaron. Ahí estaban unos casos de compra de cédulas y qué bueno, que la figura del fiscal electoral comenzó a frenar. No obstante a eso, ustedes vieron los casos que presentamos aquí, se presentan siempre la compra de cédulas y demás. Yo creo que la lectura que existe en estos momentos es que, indefectiblemente, el Partido de Liberación Dominicana está asustado y se siente acorralado y va caminando hacia su derrota electoral. Y el único ambiente en el que pudiera verse que ganaría sería con un fraude, y se ve muy difícil porque hay un pueblo empoderado. Y yo les dije a ustedes que aquí hay gente que dice que se van a matar y se van a pelear. Busquen el programa del jueves. Yo dije, no va a pasar nada. Búsquenlo. Está ahí, de los más visitados. Va a haber una fiesta de la democracia con atención. Yo dudo. Hay un amigo mío que dice que van a ir tres, cuatro. No va nunca el 40%. 2 millones. Ahí está. Dos millones y pico. Un poquitito más que en las primarias. Para que ustedes vean. Del, del PLD y de... Y del PRM, un poquitito más. Esto le quiere decir a ustedes que República Dominicana pudiera estar viendo aires de cambio. Y conviene el cambio. Aquí en San Francisco de Macorís yo le dije al grupo de Miledis, pagué el precio con el PLD, bajaron una línea de que no viniera a nadie a este programa. Porque yo había dicho, va a haber un cambio en la boleta. Mileni no va a ganar por muchísimas razones. ¿Cuál es una de ellas? Primero, yo dije que caía mal que su familia se haya apoderado de todo. No es posible que ella sea diputada, quiera ser síndica. El hermano gobernador, la hermana en impuestos internos, el hermano en plan social de la presidencia, el otro hermano, en, en bueno, pero por Cristo y los primos, el fano, y todo. ¿Qué es esto? No, no, él no puede pertenecer a un solo grupo. Un despotismo ilustrado y despotismo también se aplican los dos términos en eso. Y dije, así como ella le cerrichó el palo a José Rosario, porque al irse condenó una derrota y dividir, e incluso muchos dicen que mandó a votar en contra de él y se demostró en muchos lugares, ahora le hicieron lo mismo, pero lo hicieron más dignamente porque ellos se fueron y formaron tienda aparte con Leonel. Eso le hizo un hoyo. Además, cuando trajeron a Siquio, todo el mundo veía a Siquio como una persona, y yo lo analicé aquí, un empresario, una persona honesta que hizo una de las mejores gestiones porque querían denigrarlo. Y decía, ah, porque hace mucho tiempo. No, no. Está recordado como una de las mejores gestiones que ha pasado a nivel municipal por ahí. Y existía un sentido, un deseo de ver a una persona que no fuera a enriquecerse porque él es rico y que fuera ahí a hacer un trabajo. Y los aires de cambio. ¿Por qué? Es que el aliado del PRD no le sumaba nada. Ahora lo veo ya todo aspirando ella a ellos, diputados y a síndicos, regidores, porque sabe que van para afuera. Como dice el término que están utilizando la gente de Leonel, el término que ellos utilizaron contra Hipólito. ¿Recuerdan ustedes? Ahora todo el mundo quiere... Ahora yo veo a un líder Ernesto que quiere aspirar a diputado porque sabe que ya... Pero la ventaja que ellos tienen, ¿ustedes saben cuáles, muchachos? Que van a salir con mucho dinero de ahí. Sí, y ellos van a quedar bien parados. Pero lo que le están huyendo es a la, a la inmunidad parlamentaria que ellos quisieran tenerla con un cerco para protegerle de persecución judicial y meterse ahí al, al Congreso para, o meterse a un, a un ayuntamiento para eh, protegerse. Yo no creo que haya ninguna persecución. Aquí no ha habido nunca persecución. Al único que persiguieron aquí fue a Salvador José Blanco y le armaron una acusación falsa. Lo condenaron y después, después la la misma justicia y la historia lo, lo descarga, porque la vida es así, en este país se aplica el borrón y cuenta nueva, ojalá que el grupo del PRM, que tiene la oportunidad, porque tampoco es que dijo, ah, como dijo Luis Abinader, vamos a ganar 70, porque los dos te ganamos 70, yo dije, no es tan lejos, va a estar como medio pegadito, como lo, como lo que pasó a, a, en las primarias, ustedes recuerdan, entre el, el, el danilismo y el leonelismo yo dije hice un paralelismo lo mismo va a pasar ahora no es tan grande pero a diferencia de lo que había pasado en el, en el pasado que el PLD barrió a nivel congresual barrió a nivel de todos los municipios al punto que el PRD el PRM solamente si mal no recuerdo consiguió algunas 36 alcaldías de los municipios principales el resto las perdió todas para poner un ejemplo, ahora fue lo contrario. Y el mapa ya no es morado, ahora el mapa es azul y blanco. Y eso, y eso está poniendo nervioso a esa gente que se están, parece ser, con la ventaja de un pueblo que quiere sacarlo del poder, en un cambio de rumbo de un país. El mapa ya no es igual.